Asumo que nuestra bondad te hará reflexionar. Rubius, entiendo que no tienes ninguna obligación de darme mi hierro, pero quería saber si serías tan amable de darme mi hierro y mis diamantes. Este, Después de la buena acogida de Ámsterdam que tuvimos, asumo que nuestra bondad te hará reflexionar. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¡Profesional! ¡Qué profesional! <risas> ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!